Hola, buenas. Hoy tenemos aquí la moto de New, el modelo MQI, un scooter 100% eléctrico, viene con dos baterías intercambiables, tiene tres modos de conducción y homologa 80 km de autonomía. Así que vamos a realizar la prueba de impacto y luego analizaremos los resultados. Aquí podemos ver el resultado tras el crash test y así a primera vista lo que más nos llama la atención es la rotura de la llave de la moto que se ha quedado en el bombín, el llaver ha salido volando y en el frontal de la moto podemos ver grandes daños. El resto, pues bajaremos ahora al taller para desmontarlo y analizarlo. Tras el ensayo de crash test ya tenemos la moto New en el taller. Como podéis ver, está parcialmente desmontada. Hemos visto que en la parte plástica tenemos algunos daños evidentes. También hemos comprobado que todos los sistemas electrónicos funcionan correctamente y ahora vamos a hacer comprobaciones mecánicas, sobre todo en la parte frontal, como puede ser estado de la rueda, de suspensiones y de dirección. Vamos a hacer una medición del chasis y procederemos a la reparación. ¡Hasta pronto!